Desde aquella tarde que en aquella tasca sola te vi y solo con tu roce me ha temblado hasta los pelos fue como un océano en tus ojos que mi alma inundó y hasta las estrellas de Que pronto no estás tú Siento que mi cuerpo a punto está de estallar de pronto no estás tú Me derrito por acariciarte Te he visto pasar Arden las aceras con tu sensualidad Yo no sé fingir Con esta canción yo te digo así llegas al esqueleto, que hubiera visto que tan de repente te ibas ahí? Con una mirada me has dejado roto por dentro y ahora soy como un velero naufragando en un te quiero, por si me muero, de pronto no estás tú Pasar. Arden las aceras con tu sensualidad Yo no sé La buena estrella está por aquí y por el barrio oigo comentar que estás de vuelta. Siento ahora con fuerza la atracción que siempre estaba por ti, como en un bar con mi corazón. has marchado, vuelve a mi lado. de pronto no estás tú, siento que mi cuerpo Yo te digo que mira, oye, que de pronto no es